¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo de la Universidad Nacional de Misiones al Día por UNAM Transmedia. Aquí estamos para compartir informaciones de nuestra universidad. Vamos a hablar de los 50 años. También vamos a eh, tener nuestro segmento de Gen Ambiental. Eh, nos va a visitar Jorge Almada también con su segmento del Mundo al Revés. Y vamos a profundizar eh, acerca de distintas cuestiones que hacen a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. También está ya en piso con nosotros para salir al aire Javier Gortari. Un programa con mucha información que comienza después de esta pausa. Seguimos al día por UNAM Transmedia y nos vamos a nuestro primer segmento. En este caso, Anaí Fleck nos trae su Gen Ambiental vía Zoom. Anaí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Con la lluvia estamos aquí en Parque Rural, una experiencia ambiental. Se llama este lugar eh, al a ingreso del hipódromo de la ciudad de Posadas. Bueno, contanos un poco qué, qué están desarrollando allí, Anaí, y si podemos en algún momento y si la conectividad nos permite mostrar un poco también de qué se trata. Perfecto. Bueno, teníamos pensado recorrer, sí, un poco, pero lo vamos a ir haciendo eh, segmento tras segmento, semana tras semana. Eh, saber que, que así como se piensa mucho en la calidad ambiental, también tenemos que pensar en el bienestar humano, y este espacio está pensado para eso. De hecho, cualquier espacio público cruza estos dos componentes, la calidad ambiental y el bienestar humano. Y, y de eso se trata, de llevar a cabo actividades tendientes a lo que es la restauración de los ecosistemas. Y también, ¿por qué no?, la recuperación de mejores... ...calidades de vida, mejores estados de ánimo, capacidad de pensamiento... ...que muchas veces nos van limitando e imposibilitando... ...creyendo que no podemos hacer cosas para mejorar. Para esto, bueno, dentro de lo que es el concepto de gen ambiental... ...recordar que nosotros buscamos el gen ambiental que muchas personas... ...tienen insertas y, la van, y lo van demostrando a través de acciones, de ejemplos... ...de proyectos, de ideas que implementan cotidianamente... Pero a veces la ingeniería genética quiere ir un poco más allá y cuando no encuentra el gen ambiental, lo inserta. ¿Y cómo lo podemos insertar? Hablando de esto que estamos en este momento atravesando el diseño de la restauración de los ecosistemas a nivel mundial, declarado por la ONU apoyado por la FAO, donde tenemos la posibilidad de incrementar todas las acciones tendientes a la recuperación de los ecosistemas, no solo de aquellos donde priman áreas naturales o valores ambientales eh, de alto nivel, sino que también aquellos lugares donde las cosas no se muestren del todo bien. Nosotros estamos viendo imágenes del parque rural y de algunas visitas que hemos tenido que propician conocer eh, y, y, e intervenir en acciones cotidianas por parte de personas de todo tipo de, de alcance cognitivo, desarrollo físico, eh, el, distintas edades, posibilidades de contemplar, posibilidades de palear, por qué no, un poco de tierra, alimentar a algún animal o también, por qué no, alimentarnos nosotros. Y al respecto, en esto de injertar o perdón eh, insertar un gen el gen ambiental en la comunidad, es eh, importante conocer que este gen no está solo, está inserto en una secuencia genética. Y esa secuencia genética se llama... Eh, ¿Se escuchan los truenos? Estamos con, con fuertes tormentas. Pero eh, esa secuencia ambiental se llama el diseño. Tenemos 10 años para implementar acciones que reviertan la degradación de los ecosistemas y por tanto la calidad de vida humana. Para ello, entonces, mostrarles algunas cosas que están ocurriendo aquí, contarles algunos ejemplos. Tenemos y voy a voy a pasar a, a, a mostrarles. No sé si será posible sí, mostrarles por favor, Tenemos Anaís, lo que a ver. lo que todos conocen como planta de limón, el limoncito sí. misionero. Resulta que es una planta silvestre que crece en cualquier parte, ¿sí? que tenemos muchísimo porque la gente toma tereré, tira. Fíjense el tamaño de esta planta. ¿Qué pasa cuando la gente viene al parque rural y ve la planta de limón y puede tomar una fruta y hacerse el tereré? Es en ese momento cuando corta el limón que las personas dicen quiero tener una planta. Recién ahí, cuando están cortando el limón, Empiezan con esto de, ¿por qué no planto? ¿Dónde hay una plantita? Quiero llevar una mudita. Esas son las cosas que podemos vivenciar y ahí recién tomar conciencia. Preocupados en el parque rural y, y en las distintas actividades que llevamos a cabo también desde la Universidad Nacional, pensamos cómo hacer el clic. Y el clic está dado a través del aprendizaje sí y la, las distintas metodologías que vamos implementando o acciones que vamos llevando a cabo y nos generan un cambio a nivel neuronal persistente. Entonces es muy probable que, como esto ¿no? de decir tomamos una fruta y la llevamos a, al, al tereré, la usamos, la transformamos en algo propio que nos sirve a nosotros, es ahí cuando la empezamos a utilizar a la, a la cabeza, a la memoria, a las herramientas que nosotros poseemos para nuestro beneficio, pero también trasladándolo a una mejora en los ecosistemas. ¿Por qué? Fijémonos, fijémonos lo siguiente. Está lloviendo, tenemos el suelo desnudo. Donde está el suelo desnudo, el agua pasa, pero donde está la planta de limón, ¿sí? el agua va a penetrar en el suelo porque va a caer de manera mucho más amortiguada. Entonces, Pensando en un tereré y teniendo un limón, estamos recuperando el suelo y ayudando a que el ingreso del agua sea a través del suelo y no un lavado, un lixiviado que se va llevando todos los nutrientes. Esas son algunas de las cosas que cuando decimos hay que tener árboles en las ciudades, tienen estos efectos, ¿sí? la recuperación de los suelos. Y si nos ponemos a ver, tenemos la, la posibilidad de ver Cómo esta, esta situación del suelo cubierto va llevando en la pendiente el agua a través de la infiltración a un sector más profundo aquí dentro del parque, que es la vertiente. Entonces, en estas circunstancias, es que por, por, pudiendo implementar más forestación, vamos a proteger no solamente el agua, no solamente el suelo, sino también la fauna que se alimenta de, esto, de estos ojos de agua o vertientes que existen en muchos lugares de la ciudad, de las ciudades misioneras. Anaí, eh, ¿parque rural qué es? ¿Es una reserva? ¿Es un espacio protegido? Es un espacio que en este momento está funcionando, yo le, le, le transmito a la gente como un zoom. Un Zoom en cualquier barrio, donde la gente puede venir a tomar información, cursos, talleres, formaciones, o también puede venir a brindarlas. Es un espacio abierto, en este, en este momento bajo la tutela de la Municipalidad de Posadas, que nos da oportunidad para el intercambio. sí Y se están llevando a cabo acciones de restauración, acciones de eh, educación, recreación en menor medida y también un poco de gastronomía regional. Uh -huh. Esa zona ha tenido un crecimiento muy importante. Hablamos de Itambe también el complejo de viviendas que está detrás del hipódromo. También se va generando este eh, gen ambiental, digamos, en la conciencia de la gente, dado que esa zona tiene una particularidad por la proximidad con el aeropuerto en cuanto a la cuestión de árboles eh, y todo el verde, ¿no? Sí, hay, hay varias cuestiones a desmitificar respecto a la arborización que se vincula al aeropuerto sobre todo las frutales, que no, no debían implementarse, pero el tema era sobre todo en las veredas por el sistema de servicios en el barrio de Guazú A lo que mencionabas antes, las especies perdón las, las viviendas y la urbanización tan fuerte que se viene desde itambeguazú hacia el parque rural y desplaza al ecosistema rural y el hipódromo, tenemos el efecto de que aquí se están nucleando ¿sí? y amortiguando los efectos de esa urbanización tan grande, unas 13.000 viviendas, unas 60.000 personas. Tenemos una incidencia muy fuerte de las acciones antrópicas, sin embargo, este núcleo de 5 hectáreas va a ir amortiguando. Y la idea es que no quede todo esto en una moción aquí eh, encerrada dentro del, del espacio físico, sino que sea trasladada las acciones y por eso insisto con la restauración y la, la inserción del gen ambiental a los patios y jardines de los distintos vecinos de las ciudades. Hemos tenido visitantes también de otras ciudades de la provincia y bueno, la, la idea es saber que plantar está al alcance de todos, que cuidar el suelo, el agua y el aire también es una posibilidad. La restauración es una realidad a la mano de cualquiera. Entonces no hay que pertenecer a una institución o tener grandes recursos, sino simplemente ir conociendo cómo se vinculan los componentes y cómo, llevando una sola acción a cabo, incidimos sobre todo a la demás. Lo mismo a la inversa, por supuesto. Bien. Anaí, muchas gracias por este gen ambiental desde el Parque Rural, allí en proximidades del eh, hipódromo de la ciudad de Posadas, este lugar de restauración, como decías, concientización, y sobre todo un lugar de esparcimiento también implementado por el municipio de Posadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, vamos a seguir mostrando más acciones eh, paso a paso. Compartimos una pausa y ya seguimos al día por UNAM Transmedia. Estamos aquí en un Transmedia y ahora recibimos a Javier Gortari, que es eh, integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones. Justamente vamos a hablar con él sobre un tema muy importante y que tiene que ver con este mes, eh, este mes de la memoria que está culminando ya, pero que tuvo muchos matices por parte de la universidad. Y en este caso una cuestión muy concreta, muy importante, que la aprobó el Consejo Superior. Javier, bienvenido, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Sí, efectivamente la... Presentamos una propuesta en el marco de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones y de los 40 de la democracia, de la recuperación democrática, donde la Universidad Nacional de Misiones reconoce a, tra a través del Consejo Superior a las víctimas del terrorismo de Estado, eh, víctimas que tuvieron que algo que ver con la universidad. Ahí hay ex-docentes, no-docentes, estudiantes, gente que estuvo en la universidad y después terminó en otro lado. Eh, llegamos a armar, porque eso siempre está, siempre es información, siempre aparece eh, gente nueva 57 personas, entre docentes, no docentes y estudiantes que fueron víctimas Entre ellos, algunos, eh, los, los casos extremos, bueno, el ingeniero González que fue decano de la Facultad de Ingeniería Química Está desaparecido, Cinco estudiantes asesinados Juan Figueredo, que estudiaba en el Instituto del Profesorado, que también está desaparecido. Arturo Francen y Mariano Saremba, que hace poquito se inauguró, la semana pasada se inauguró la Biblioteca de Sactas con el nombre de ellos, que murieron en Margarita Belén, en la masacre de Margarita Belén. Susana Ferreira, que estudiaba en, la, en el Instituto de Estética, que después se hizo en la Facultad de Arte de Oberá, que la mataron en, en la zona rural, cuando, con, junto con Pedro Pechac y toda la gente del Movimiento Agrario y Carlos Terechuk, que era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que también lo matan en Margarita Belén. Esos es son los casos extremos, pero para mí lo interesante es esto, que la Universidad, a través de su órgano de, de mayor autoridad, como es el Consejo Superior, eh, asume institucionalmente que la, la, la represión de la dictadura y del terrorismo de Estado funcionó para la provincia, funcionó para la región y también en casos concretos de misiones y, y hace un reconocimiento simbólico, una reparación histórica a los familiares para el caso de las personas que ya no están y personalmente a aquellos que estuvieron presos, que estuvieron perseguidos, que estuvieron exiliados, etc. Eh, y digo esto, pudimos sumar en ese listado que armamos a través de un investigando archivos de la gobernación, archivo de la UNAN, archivo de distintos lugares, este, 57 personas, entre docentes, no docentes y estudiantes. Claro. ¿Cuál es la importancia, digamos, que esto llegue, en este tiempo, a tantos años de ese proceso de terrorismo de Estado, Javier? Y tiene importancia porque, sobre todo, primero, me parece que hace a la historia de la Universidad Nacional de Misiones. La Universidad de Misiones tiene ocho años de plena dictadura, con, con rectores nombrados por la Junta Militar. Primero fue un coronel, después civiles, pero son eran todas personas que las nombraba la Junta Militar. Cuando hablamos de Junta Militar estábamos hablando de Videla, Macera y Agosti. O sea, esos nenes eran los que nombraban los rectores en la Universidad de Misiones y en el resto de las universidades nacionales. Y había toda un, una relación con los organismos de inteligencia del Ejército, de la Fuerza de Seguridad, donde eh, estudiantes, docentes y no docentes, circulaban sus nombres para ver si eran potables o no eran potables. Así funcionaba de eso, de los 50 años de la Universidad de Misiones, 8 años pasamos en esa situación y hay mucha historia sobre eso. Y después lo otro que me parece que hace al, al, al fondo de la cuestión y a la actualidad de la cuestión, es que en los 40 años de, que tenemos de recuperación democrática, desde que se fue la dictadura, no nos hemos podido sacar la mochila, el lastre o las secuelas de esa dictadura. Cuando nosotros hablamos de un país que tiene el 40% de pobres que el 50% de los chicos no termina en el secundario, que hay un déficit en la, en la provincia de Misiones de 100.000 viviendas. Digo, son todos lastres, producto del proyecto económico que, que, que al cual sirvió la dictadura. Si La dictadura no, no fue que vinieron los, los militares malos a pegarnos, a torturarnos y a matarnos. Hicieron todo eso para instalar un miedo que permitiera hacer un recambio económico, un proyecto económico que le sirvió a las clases más poderosas, de la Argentina, que hoy son las que están gobernando el país. Cuando Cristina Fernández habla de que el poder económico que tiene el presidente es del 25% y el otro 75% lo tienen los poderes reales, los poderes reales son los grandes, los grandes grupos económicos que, sig que siguen manejando desde la dictadura para acá la economía del país y que nos llevan a esta situación y que no hemos podido dar respuesta como sociedad. Una sociedad donde el 40% de la, de la población, estamos hablando de... 20 millones de argentinos, es pobre, es una sociedad donde no se respetan los derechos humanos, donde el Estado de Derecho es casi una fantasía. Entonces digo, y es una fantasía y además una fantasía que se te cuelan otras cosas que son muy complicadas, como es el narcotráfico que está en Rosario, lo tenemos en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, digamos, se cuelan cosas que hacen a, a su vez, agravan la situación, en, en relación al, al, a la plena vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. ¿no? O sea, ¿tenemos consecuencias todavía de esa dictadura? Tenemos muchas consecuencias, lamentablemente, y, y me parece que la peor, porque digo las consecuencias, se sabía que iban a estar, la peor es que en democracia no hemos construido como sociedad eh, una visión, un proyecto político que nos permita salir de eso. Todavía estamos peleando a ver si va Juan o va Pedro, cuando en realidad el proyecto económico sigue siendo el mismo. Entonces, me parece que la, la discusión, y está bueno que se dé en los ámbitos universitarios, como pensando en un espacio de, de, de formación de pensamiento crítico, bueno, ¿qué pasa que no encontramos el camino o que no encontramos un proyecto o, o debatamos un proyecto de, de, de qué manera salir de esta situación? Y eso nos lleva también a pensar la situación mundial, que la situación mundial es harto compleja, y, y no se puede pensar en un proyecto de país sin pensar en la inserción de ese país en el proyecto internacional. Y entonces, bueno, ahí creo que requiere mucha, mucha madurez política y mucho pensamiento estratégico para poder repensarnos como país, nuestra inserción en América, en América Latina y en el mundo, ¿no? Y me parece que eso es la... Finalmente creo que la... Porque si no hablamos de los muertos y reparamos los muertos, los familiares... que son, No, los muertos murieron por algo porque pensar en un proyecto de país distinto. Nosotros que somos los herederos, los sobrevivientes, los que quedamos, las generaciones que vinieron después, deberíamos asumir el desafío de pensar en, estas, en este nuevo contexto cuál sería ese proyecto que permita que a la mayoría de los argentinos les vaya mejor. Claro, y que haya servido para algo tamaño sacrificio. Exactamente. exactamente. Javier, eh, se mencionaba justamente eh, los rectores que estuvieron en esos ocho años el paso siguiente es seguir esa línea, ver un poco, profundizar un poco más ahí. Sí, nosotros pensamos en el marco del año de los 50 aniversarios de la universidad y los 40 de la democracia, ir haciendo actos más que nada simbólicos de reparación a familiares o a las personas a las que están vivos, etc. Pero tratando de instalar esta discusión, este debate, es decir, la dictadura no vino porque sí, decir, no, no vinieron los malos que bajaron de, lo, de, un, de un plato volador hacer el daño porque eran malos. Es decir, los, los militares fueron los idiotas útiles, porque después los terminaron, terminaron presos, terminaron este, negados por, la, por, la, por quienes le habían dado el poder en su momento, hicieron el trabajo sucio para instalar un modelo productivo que excluye a la, a, a la mitad de la población. Y creo que esa es la discusión que está haciendo falta. Y obviamente que no es sencillo encontrar el camino, pero bueno, me parece que instalar la discusión y aprovechar est estos aniversarios para, para que esa discusión se dé, para dejarla instalada. Na nadie es el dueño de la verdad en estas cosas, pero me parece que la universidad es un ámbito donde estos temas se tienen que debatir. Bien, Javier Gortari, muchas gracias por visitarnos aquí. ¿eh? Gracias por la entrevista. Así hablaba Javier Gortari con nosotros acerca de la aprobación de este importante proyecto ayer en el Consejo Superior, ya prácticamente finalizando el mes de la memoria. Pausa y ya volvemos. Seguimos en UNAM Transmedia y vamos a repasar lo que ocurría eh, al comienzo de este mes de la memoria aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, aquí en el campus, en el edificio donde compartimos justamente con UNAM Transmedia porque se habilitó la Biblioteca Franzen Zaremba. Eh, un poco en la línea de lo que comentábamos con Javier Gortari, ex-rector de la UNAM, Secretario de Derechos Humanos del Consejo Superior, quienes fueron parte de estas más de 57 víctimas del terrorismo de Estado integrantes de nuestra comunidad universitaria. Fue un acto muy emotivo, estaban familiares de ambos, estuvo eh, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dardo Martí, la rectora Alicia Boren, por la provincia estuvo el Vicegobernador Carlos Arce, Decíamos, un momento muy emotivo porque aglutinó a toda la comunidad universitaria de exactas, a militantes de derechos humanos y a víctimas del terrorismo de Estado. Es una iniciativa del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, el doctor Dardo Martí y su equipo de gestión, que aquí está la biblioteca en el campus, que no tenía nombre y que, bueno, a propuesta de ellos, este, dado el cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones y que el próximo día, 24 de marzo, eh, celebramos 40 años de la democracia. En ese marco, él me ha invitado a participar de, de este acto de nominación eh, Zaremba este, Frondizi, que son dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química en su momento, eh, que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Así que mucha emoción porque nos acompañaban eh, tres hermanos este, de, de vivientes de estos chicos desaparecidos, eh, estudiantes, bueno, que han dado su vida ...por su vocación militante y de solidaridad... ...en defensa de lo que es justo... ...de la vuelta a la democracia... ...en un gobierno de facto... Este, ...bueno, que fue este, de lo más difícil... ...de la época de nuestra historia... ...y que nosotros tenemos que luchar día a día... ...para sostener nuestra democracia. Agradecemos a la Facultad de Sactas... ...que por primera vez eh, organice un acto... Eh, ...en homenaje a, a los compañeros... Eh, y también al ingeniero González, porque se ha hecho como universidad y también hemos hecho muchas veces homenajes como familiares, como militantes, compañeros de militancia de antes, de hoy, este, pero nunca estuvieron las autoridades ni los profesores. Así que celebramos eh, esto, que es una forma más de eh, hacer memoria, pero sobre todo, de hacer verdad ese nunca más. Es la única garantía que tenemos de que este horror que vivimos durante la dictadura cívico-militar no vuelva a ocurrir nunca más. Arturo Franzen era un estudiante, le encantaba leer, leía todo el día, eh, entre los pequeños momentos libres, que él como primero como mensajero repartiendo telegramas, en el correo esperaba que viniera otro telegrama, así que mientras tanto leía, eh, leía mucho de noche también. Eh, ...fue perito mercantil, el primer técnico electrónico en Posadas... ...pagado por el correo, eh, tuvo que hacer servicio militar obligatorio... ...en la Marina, este, y él nos decía en ese momento cuando se fue... ...si a mí, estando bajo bandera, que significaba en el servicio militar... Eh, me, ...me obligan a reprimir al pueblo, yo voy a ser desertor... ...esa era su convicción. Eh, después, este, militante eh, barrial de la juventud peronista... Eh, comenzó a estudiar Ingeniería Química en el año 1975, a fin de año fue eh, buscado, perseguido, amenazado muchas veces de muerte por enseñar derecho a los trabajadores y fue secuestrado en el Chaco eh, y asesinado en la masacre de Margarita Belén. Pero sobre todo era un, un profesor, un maestro de alma para los hermanos, para la familia, para los compañeros, todo derecho que él sabía nos enseñaba y nos enseñaba. Cosas que nos enseñó también es desde muy chiquito decía, cuando eh, de, tengas el primer documento, que antes era la cédula de la policía provincial, tenés que aprender de memoria tus documentos, tenés que aprender de memoria direcciones, fechas, tenés que hacer memoria siempre, ¿no? Eh, y nunca le imaginé a mi hermano eh, viejito, no sé por qué, siempre lo imaginaba joven. Y me imaginaba yo eh, con mis nietitos contando historia pero nunca pensé... ...que tendría que estar contando estas historias en la universidad... ...en, en tantos lugares, en las escuelas como estuvimos recorriendo ayer a Alén... Eh, ...otras escuelas del interior y de Posada que seguimos recorriendo... ...o el circuito de la memoria, ¿no? Este, pero bueno, es el, lo que nos tocó tocar eh, como militantes... ...y como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar... ...es un compromiso y somos la voz de aquellos... Eh, ...que están desaparecidos o asesinados y ya no pueden hablar. ¿Quién era Juan Zaremba? Era, antes que nada, era una persona normal, común y corriente y este, su trabajo en aquella época, yo era empleada doméstica y él era, eh, era plomero, así se ganaba la vida. Él era el sostén de su hogar y yo el sostén de mi hogar también. Por lo tanto, cuando... Eh, caímos presos ambos, este, nuestras familias por ambas partes quedaron desprotegidas. Y bueno, esa fue la realidad. Después salir de la cárcel, encontrarme con que de Juan no se sabía nada eh, y del resto de los compañeros tampoco. Eh, no poder contar ni compartir nada con nadie porque este, no sabías quién era quién. Y esa fue la, la realidad de la sociedad a la cual yo salí un año después de, de estar en la cárcel. Eh, respecto al resto de las compañeras que solamente las fui encontrando después de muchos años, de cuando ya vino la democracia, ya se empezaron a, como quien dice, a abrirse y a mostrarse, recién ahí nos empezamos a integrar nuevamente y a reconocernos unas a otras. Era casi un ángel, un ser humano muy especial, amoroso, tierno, caricativo, y era un ser que nunca le ibas a ver en, en una actitud negativa así, sino que eh, siempre aspirando a más. Éramos simplemente eh, novios, eh, nos amábamos y pretendíamos un mundo mejor como era es la psiquis y la, la edad de los jóvenes que éramos de 18, yo 18 años, el 21, y cada quien soñando con un mañana mejor. Para mí fue muy emocionante, lo sigue siendo, eh, la presencia de los familiares aquí le dio mucho sentido a esto, y cómo surge, surge lo que dije más o menos en, en, en mi discurso, que en el contexto de los 50 años de la creación de nuestra universidad, confluyen anécdotas, historias y, y, y de una forma absolutamente automática surgen la, la, los nombres, la presencia de estos militantes o, o estudiantes y docentes que, que en, en pos de, de, de un mundo mejor o en pos de la recuperación de la democracia pagaron con su vida y estamos en un momento, también lo dije, que hay como un un resurgimiento de la negación, del negacionismo de nuestro pasado histórico reciente en el país y, y que nosotros trabajamos, convivimos todos los días con estudiantes muy jóvenes, hay que entender también que el, el tiempo pasa, la humanidad evoluciona y, y los chicos hoy que tienen 17, 18 años ven este hecho histórico como algo muy, muy, muy antiguo del el pasado remoto, comparable a cuando nosotros éramos jóvenes y pequeños en la Segunda Guerra Mundial, como si no nos perteneciera. Entonces, tenemos la obligación nosotros desde la Universidad Nacional, de la Universidad Pública, este, de reivindicar la palabra, yo lo dije, las tres palabras, memoria, verdad y justicia, pero como valores. La justicia es un valor eh, innegable, a pesar de que por ahí puede estar usada, vapuleada, hasta la justicia este, está malentendida desde el partido judicial, por ejemplo, pero digo, a ver, eh, hay otras cosas, eh, la justicia surge en la universidad y en el contexto, eh, no, me quiero, no me quiero meter en, en sectores donde no soy especialista, pero, pero estoy seguro de que son valores, tan, así como la educación pública eh, eh, terciaria o, o universitaria es un derecho humano, este, formar en valores a, las, a los individuos jóvenes es, es justamente lo que tiene que hacer la universidad. Así que bueno, en ese contexto creímos que junto con el nombre de una biblioteca, yo decía recién que la biblioteca es la tercer gran pata del estudiante universitario, que por ahí tiene una condición social este, no acomodada, por decirlo de alguna manera. Entonces... Eh, se alimenta en el comedor universitario, vive en un albergue, en una pensión, y la tercer pata donde sociabiliza, donde aprende a respetar la opinión del, del otro, donde, apien, eh, donde aprende a saber que no todos piensan igual, es en la biblioteca. Es, es más que el lugar donde uno lee, donde uno estudia, comparte, discute. Y ponerle, hacer homenaje a la nueva sala de la biblioteca con, con, con los dos, como vos decías, para nosotros fue algo... Este, bueno, se nos ocurrió que podía estar, que ser coherente, ir en línea y creo que no nos equivocamos, creo que estuvo muy emotivo y, y ya escucharemos las repercusiones. La inauguración de la Biblioteca France en Saremba en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM aquí en el campus universitario, uno de los hechos trascendentes que ha tenido este mes de la memoria, este mes de marzo que culmina en breve. Pausa y ya volvemos. ahora a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones en Oberá para contactarnos con la vicedecana, Célica Christensen. Célica, ¿qué tal? Buenos días desde aquí, desde Posadas, desde el campus, te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien ustedes. Bueno. Queríamos conocer un poco acerca de este espacio INN que se habilitará próximamente. Así es, el espacio IN, que el lunes estuvimos recorriendo junto a la rectora y autoridades eh, de la UNAM. Es un espacio de innovación para el sector foresto industrial, donde se pretende trabajar colaborativamente en, en, en el agregado de, de valor al producto de la madera a través del diseño. ¿no? Eh, esta, esta obra eh, ya tiene un tiempo de construcción, eh, ahora se está pudiendo ver eh, en, una, en un proyecto arquitectónico que justamente como es el, el centro y el eje principal del espacio IN es la madera. Bueno, su proyecto arquitectónico conjuga las posibilidades de construcción a partir de la madera. Y bueno, pretendemos que desde la Facultad de Arte y Diseño, a través de la carrera de Diseño Industrial y todas las carreras podamos estar estableciendo este eslabón de, de vinculación con todo el sector forestal industrial productivo para justamente trabajar colaborativamente en capacitaciones, en diseño, en eh, desarrollo de una articulación estratégica de gestión para eh, el agregado de, de valor a, a la materia prima y, y bueno y así a seguir haciendo visible las capacidades de producción eh, en todos sus niveles que tiene la provincia junto a eh, los, potenciales, eh, de, los potenciales del diseño ¿no? agregados al producto. Celica, ¿la idea Eso. es generar prototipos o ya se habla de una producción a escala? Y la idea es empezar, obviamente, generando prototipos en diálogo, en un estrecho diálogo con el sector productivo para capacitar, para que a su vez ese sector, el sector productivo incorpore el diseño a, a una instancia más de la cadena de valor, ¿no? Y entonces así eh, estar trabajando juntos para eh, ese, ese plus que tiene que tener eh, los productos que tanto cotidianos como in, a escalas industriales eh, uno anhela desde el conocimiento y las perspectivas que, que se están desarrollando a nivel regional eh, respecto al diseño, ¿no? este desarrollo de trabajo colaborativo eh, las carreras de nuestra facultad lo venimos sosteniendo durante mucho tiempo, eh, lo más próximo que uno pudo visibilizarse es eh, en la carrera de diseño industrial eh, todo el desarrollo de prototipos de contenedores que lo hicimos en, en octubre del año pasado junto con el Ministerio de, de Industria el Parque Industrial de Posada con los eh, del sector de carpinteros de la región de, de la región centro ¿no? donde estamos nosotros sí. y entonces ahí nos permitió ir eh, visibilizando estos canales de diálogo para eh, el trabajo de la incorporación del diseño como un valor agregado a, al producto ¿no? Sí. ¿Sirve esto también como un taller de práctica para los estudiantes de estas carreras, eh, este, sí. este espacio nuevo? Sí, sí, sí, porque justamente el proyecto no es solamente la construcción del edificio, sino que a su vez tiene dos talleres equipados con eh, maquinaria eh, para poder maquinaria eh, de muy buena tecnología para poder justamente hacer todos los ensayos a nivel prototipo escala, ¿no? Y eh, poder tener en este espacio IN eh, lugares de, de encuentro con todos los sectores y con todos los eslabones de la cadena productiva por esto industrial. Cosa de eh, dialogar y pensar colaborativamente las infinidades de líneas de, de producción. no, Hasta que justamente pensando en la innovación y cómo eh, se puede eh, ir agregando eh, valor y, uh -huh. e innovación a, a las producciones. ¿Qué tipo de productos hoy están en papel, que ya están plasmados y que seguramente habrán de concretarse físicamente en este espacio in. Y mira, eh, tenemos ahí una línea, en una línea de desarrollo eh, que básica, o sea, una línea de desarrollo de mobiliarios, eso tanto mobiliarios eh, educativos como también mobiliarios eh, empresariales ¿no? eh, para distintos eh, estamentos de, y, y sectores. Y también todo un desarrollo de, eh, de pensar la innovación eh, en la reutilización de residuos eh, forestales que es un fuerte nicho para seguir eh, capitalizando materiales que para un sector son desechos, pero para otro sector son materia prima y que a partir de él se pueden seguir conjugando nuevos, nuevos cuerpos y, y, y nuevos cuerpos de materiales para el diseño de, de productos en distintas escalas. Celica Christensen, Vicedecana de la Facultad de Arte y Diseño de la Ciudad de Verán. Muchas gracias por este contacto y muchos éxitos con este nuevo espacio. Gracias y a disposición como siempre. Así hablamos con la Vicedecana de la Facultad de Arte y Diseño de la Ciudad de Verán. Muy interesante este espacio in que recorrían hace algunos días con la rectora Alicia Boren porque es un espacio donde desde eh, la Facultad de Arte y Diseño se articula con el sector foresto industrial. Eh, decía justamente la vicedecana, es un espacio de talleres donde los estudiantes, por ejemplo, de diseño industrial van a poder realizar sus prácticas. La idea es ir generando prototipos que luego puedan ser producidos a escala y además tiene un fuerte concepto de innovación, que hablaban también de la generación de mobiliario escolar innovador, Seguramente en el contexto de la educación disruptiva, también de la provincia de Misiones, pero por otro lado también el concepto sustentable, porque hablaban de la utilización de residuos de la industria de la madera, de volver a generar productos en concepto sustentable. Esta iniciativa está, decíamos, en la ciudad de Obera. Pausa y ya volvemos. así llegamos al final de esta edición de Al Día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera. Tuvimos un programa realmente con mucho contenido. Arrancábamos eh, hablando con Anaí Fleck, de Gena Ambiental. Estaba transmitiendo en vivo, nos estaba mostrando este parque rural que se encuentra en las afueras de la ciudad de Posadas, detrás del hipódromo en la zona del barrio itambeguazú con un fuerte concepto de sustentabilidad e incorporar el cuidado ambiental a las personas que viven allí. Después hablábamos con Javier Gortari, ex-rector de la Universidad Nacional de Misiones, secretario de Derechos Humanos del Consejo Superior, acerca de este instrumento que se aprobó ayer, brindando un reconocimiento a más de 50 personas que fueron víctimas dentro de la comunidad universitaria del terrorismo de Estado. Y hablábamos también con Celica Christensen, que es eh, vicedecana de la Facultad de Arte y Diseño, nos contaba acerca de este eh, espacio IN que se recorrió recientemente con la rectora Alicia Boren y que... Trabajará de manera articulada con el sector foresto industrial, generando valor agregado, pero a la vez produciendo prototipos para una posterior fabricación en escala. Programa al día, aquí por UNAM Transmedia. Nos despedimos hasta mañana con más información. Tengan ustedes muy buenos días.